En este video vamos a repasar los contenidos del Tutorial Introductorio de Poblaciones. Lo primero que nos aparece es la presencia del buscador. O Saber que arriba tenemos un buscador para ubicar indicadores. Esos indicadores cuando se abren van a aparecer en un panel como este que permiten habilitar y deshabilitar las escalas y ver las series históricas con links de descargar y ver las fuentes para esa información. Todo el tiempo en el mapa vamos a tener etiquetas que permiten segmentar geográficamente. Sea a través de esas etiquetas o del mismo buscador, yo puedo decidir ver solamente la información activa para el municipio de Cachi o para un barrio en el que yo haya hecho clic. Con esas pautas iniciales ya es posible buscar información, segmentarla y mirarla.